todo el mundo eh, día décimo de la cuarentena aquí en españa en otros países llevan otro contador eh, Bueno mmm, hoy he hecho una encuesta entre todos los seguidores de youtube y ha ganado preguntar de qué temas queréis que habláramos he puesto varios y ha ganado por goleada cómo ganar dinero en estos momentos de crisis pues es de lo que vamos a hablar vosotros mandáis saludo a todos los que veis este vídeo luego y también saluda a los que os conectáis ahora mismo en el chat eh, os recordamos que siempre emitimos en directo y que aquí cada uno da su opinión personal vale estamos también en el grupo de telegram las 24 horas que ya hay más de 3.000 mil si alguno necesita ayuda orientación o algo pues debajo tiene el enlace eh, cómo ganar dinero en estos momentos hay bastantes opciones vale ahora cada uno va a proponer las suyas yo preparando el vídeo os he, os he puesto aquí algunas por ejemplo amazon flex está buscando gente para repartir paquetes en toda españa lo malo hay que, hay que tener un medio de transporte tema de supermercados y celadores están buscando gente sí o sí lo único que hay hay que ir protegido como hablábamos en el vídeo de ayer con la tapaboca, la mascarilla y los guantes pero vamos el otro día un priliner la habían contratado en un día en un día un día valga la redundancia tema de cuidados de mayores tema de profesor online que nos estaba diciendo ahora misma claudia en los previos online trabajar desde casa dar clases que pueden ser de idiomas pueden ser de cocina pueden ser de tema incluso de instructor deportivo que ahora todo el mundo está confinado vale pues eh, tema deportivo online como estamos haciendo aquí la reunión con todos los prilines mira aquí los tenéis usamos la aplicación zoom esto se podría eh, aplicar perfectamente para dar una clase a muchas personas de muchas cosas insisto tema online idiomas deportivo clases particulares para niños vamos lo que se os ocurra de cocina de cada uno sepa hacer el tema de empleado de hogar sigue habiendo tema de canguros ahora vamos a hablar con milton que él, él, él, él está trabajando de ello muy bien además y por supuesto venta online los que hagáis manualidades incluso ayer hablábamos de cómo hacer tapabocas también se podrían comercializar pero todo tipo de artesanía hay páginas como Etsy, eh, Artesanum, Bonanza, eBay, Amazon, Amazon Handmade, hecho a mano y zadle, vale. Luego si no me habéis entendido bien, me lo preguntéis en los comentarios o, o, o le dais al vídeo más despacio, vale. Bueno, todos los que estamos aquí ahora reunidos en vivo, eh, todos estamos confinados, cada uno desde una parte del mundo, vale. Que porque lo he preguntado. Muchos me preguntáis de que cuánto va a durar esta, este confinamiento. Bueno, lo dejamos para futuros vídeos. Vamos al tema de hoy que es cómo ganar dinero. Entonces, Milton, si te parece, cuenta tú a toda la audiencia, pues cómo has hecho tú, porque yo creo que es un ejemplo súper, súper interesante. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo me surgió la idea? Mi hijo estaba en el colegio normal, estudiando, cuando sucedió lo del bicho, que nos teníamos que confinar todos en nuestras casas, en el grupo de WhatsApp de los padres del colegio surgió la pregunta que todo mundo, ¿yo qué voy a hacer con mi hijo? yo tengo que trabajar, no me dieron teletrabajo, no sé, no lo puedo dejar con mis abuelos por seguridad, y yo, y yo había hablado, yo había visto con Luis que Luis le vio pues cuidando niños, cierto, yo, yo me surgió la idea, yo, yo a mí por dentro me dio por decir, pues vamos a ver, yo con mucho gusto me ofrezco para cuidarle sus hijos, yo no trabajo, yo tengo la casa muy amplia, le mandé unas fotos de mi casa, que tengo muy, muy buen material didáctico, y de una por su casi me traen todo el colegio a mi, a mi casa y yo le dije no venga por seguridad yo más fácil les cuido cinco niños más mi hijo serían seis si quiere una otra amiga Prisline que también tiene el niño le comento a ella si ella quiere que ella no tiene trabajo y le pagamos el resto del grupo a ella que la casa es más grande que tiene jardines la mía no tiene pero la mía es muy grande y surgió la idea y los padres ellos mismos automáticamente me dicen nosotros vamos a pagar por tus servicios y yo, ah, no, entonces si va a ser una guardería vamos a hacerla bien eh, ellos me facilitan todo el material que ellos me quieran traer didácticos juguetes yo me por medio del telegram del colegio me mantengo comunicado con la profesora que me dice me instrucciones póngalos a hacer esto imprímale las vocales los números como es un niño mi niño tiene tres años y los los compañeritos los que yo cuido son de tres años también se juegan les doy la merienda mejor dicho una guardería completa monte en mi casa Milton Milton mañana. y me están preguntando nos decía uno de Claudia creo que era que cómo que los padres digamos por qué los llevan eh, yo decía qué? que porque estarán trabajando no aunque haya la sí, cuarentena sí. esta pero sí. dilo tú que eres el que lo sabe mejor claro Sí, sí. Aquí en la comunidad, aquí donde vivo yo, yo, hay unas empresas muy grandes de porcelana que fabrican porcelanas, pisos, eh, por dicho todo eso. Porcelanosa eh, puede ser la empresa. ¿Se porcelanosa, ¿la? creo que lo así. Sí, la es bar... muy famosa. Es una empresa Cuba. que hay aquí en España que emite, eh, exporta a todo a todo el planeta, es precisamente. Cosas de porcelana, de porcelana. Es esa. Y esa empresa no ha cerrado porque los que digamos donde viven, donde vivo yo aquí. No son puestos internos que no necesitan con contacto con personas, entonces no los no les dieron la, la oportunidad de teletrabajo y tienen que elaborar normalmente todo el día. Pues genial, no Milton. Entonces te está yendo súper bien en estos tiempos de crisis a ti. Tengo una duda. Claro. Pues eh, podéis intervenir, el que escuche puede directamente claro, aparecer. Claro. ¿eh? Ah, sí, sí, pregunta, ¿quién sea? Luis, que... dinos. Yo, yo, yo, Claudia. ¿Desde eh, de, de qué horas a qué horas los cuida? de 8 de la mañana a 5 de la tarde que es el horario que trabajan aquí y como cuánto te pagan oh, más o menos por por niño más o menos milton al menos. Y por niño euros. Ajá. 200 600 600 por niño pues pero yo compro yo compro yo tendrá gastos tendrá gastos no, también. tiene gastos mínimo claro pero ah, si justifica, si justifica Está, está bien. muy bien, Milton. Y vamos, fíjate sí. si está bien. ¿Cómo lo haces, Milton, con el tema del coronavirus, que también está allí? ¿Cómo lo haces? Porque, claro, es que ahí puede haber riesgos sí. de contagio con los niños. Mucho, pero pues, que, que todo. El riesgo lo tenemos todo, yo creo, ¿verdad? Pero, sí, sí, pero sí, como pero se bien. dedica a cuidarlos y nos han prohibido a nivel mundial vernos unos con otros y tener contacto. Me llama la atención, no sé. Tú, ¿cómo? por ejemplo, Susana ha sido hoy a trabajar. Sí. Y yo sé que te da un poco de cosilla, ¿verdad? Yo para eso. No, mucha, mucha. Estoy un poquito, un poco de cosas, no, bastante mal. Susana lo llevo. esta mañana, Susana está en Madrid, tenía que ir a trabajar y, y ha dudado mucho, pero bueno, al final ha decidido ir protegida con su máscara y sus cosas. Lo bueno es que, primero que todo, los padres no me, no entran a la casa me lo dejan en la puerta, yo cuando entro, yo tengo gracias, es una alberca muy grande, y allá les tanto los trato como de limpiar lo máximo posible, le digo a los padres que, que me compren mucho antibacterial, para darles una buena, como limpieza, muy, todo muy higiénico, para que, y que los padres no me entren aquí a la casa, que yo la casa yo estoy confinado, yo no salgo para nada, Hombre, está, que está te claro perdona el... que, te, milton, que te interrumpa un pelín milton está claro a todos los prelines, le digo claro trabajar en estos tiempos tiene un riesgo partimos de esa base efectivamente pero vamos tanto susana todo el que trabaje desde fuera de casa en estos momentos tiene un riesgo pero eso sí como se puede minimizar usando los guantes usando el tapabocas que no pasen los padres como dice milton Está claro, pero claro, el, la oportunidad de trabajo está. Lo que os decía de Amazon Flex, supermercado, celadores, cuidado de mayores, eh, tema de canguro que está haciendo Milton o con su pequeña guardería, todo eso tiene tiene un pequeño sí, riesgo, sí, pero como el que están sí, corriendo. Tiene bastante riesgo, Luis. Todo tiene riesgo, pero la no, gente tiene ganar ti. la vida de alguna manera. Claro. Sí, claro. Si queremos sin riesgo están los temas online, que también podemos hablar de ellos. Eh, puede intervenir el que quiera, ¿eh? Prilines. A eh, ver eh, que... eh, puedo puedo opinar algo sí sí claro Puedo opinar algo no sé si me escucho te escuchamos vale es que mira hay una cosa luis eh, a veces no, no a ver con el respeto de todo nos volvemos tan tan tan extremistas que entonces a ver sabemos la situación que estamos viviendo lo veo en el noticiero cuando dice un médico mmm, Infectólogo dice: Jorge, Jorge, Jorge, una cosa solo, tú estás trabajando, ¿verdad? Para que toda la audiencia sí. lo sepe Jorge, en este momento, está trabajando en Madrid. Yo estoy trabajando en Madrid y trabajo claro. en la noche. Sí, puedes seguir, pero, sí. por, pero por, vale. es para situar Entonces, a la audiencia. Sí. sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa, Luis? El mismo, un mismo médico hoy en Tele5 mmm, decía que el 80% de la población estamos propensos a ese contagio. A unos nos hará efecto, a otros no, pero de todas maneras esto no se puede eh, tapar así. y y entonces yo digo una cosa, sea en la casa los niños, con sus padres, o sea en, en, en este aspecto, en una parte donde los están cuidando, se está corriendo un mínimo riesgo. Entonces no podemos ser tan extremistas, pues ¿por qué? Porque entonces entonces esos papás que van a hacer ¿no? o van a trabajar o se quedan en casa cuidando a sus niños cuando hay una persona o cuando hay personas que pueden hacer ese trabajo y es una ayuda económica también o sea no podemos ser tan extremistas teniendo en cuenta que sí que hay un riesgo. estoy exacto jorge estoy totalmente de acuerdo contigo a mí me habéis pedido que yo que habláramos hoy de cómo ganar dinero en estos momentos pues yo he puesto el tema encima de la mesa y lo que estamos hablando está claro que habrá un riesgo habrá unos no riesgo pero el riesgo lo estamos corriendo, como está diciendo muy bien Jorge. Vamos, que al final todos lo vamos a coger. ¿eh? De aquí a unos meses, lo que también. Simplemente seguir unas pautas de, de cuidado, pero pero es que es, es increíble. Mira, si yo me pongo. Yo, yo lo estoy a, eh, comprobando acá. Yo me vine de casa con un guante, sí con los guantes en mano. Pero en cualquier momento yo tengo que quitarme los guantes. Y si yo toco en lo, con los guantes algo, pues en algún momento me tengo que quitar los guantes. O sea, yo me pongo a reflexionar y te digo. Hombre, tengamos cuidado, pero no seamos extremistas porque entonces no nos no, no, en, en lo cosemos, como, de, como decía un psicólogo hoy. hay que Por eso hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra, porque la gente va a llegar un, a un momento donde dice, por Dios, eh, o sea, se pueden enloquecer fácilmente por el mismo confinamiento y todo. Pero entonces yo creo que sí, no, no seamos Jorge, tan, tan, tan, tan, Jorge le voy a preguntar a Susana, que te está eh, mirando muy interesada, que ella. ella... Está justo en el lado contrario que tú, porque ella está por dejar el trabajo o no dejarlo, más que nada por el miedo este un poquito que todos tenemos a salir. ¿Qué opinas tú, Susana? Pues a ver, que le tengo que dar la razón en que no se puede ser extremista, porque hay un 80% de la población, incluso un 90 que al final lo vamos a coger todo. Eso está claro. Unos vamos a tener pues síntomas leves, depende del sistema inmune de cada uno, otros más graves, otros ingresados pero que no, hay, no se puede ser extremista porque entonces el país también se hunde, tenemos que tenemos que seguir viviendo entonces, y al final lo vamos a coger todos mañana mañana vas a ir a trabajar o no Susana, sí mañana sí y he quedado hasta el viernes que es el último día porque claro es un pueblo de Madrid que está pega a Madrid hay mucha gente de baja por contagio cada vez hay más los mismos compañeros contagiados incluso falta personal para trabajar entonces la situación la situa hablando con médicos como he hablado que tengo un amigo médico pues lo que me ha dicho es déjalo vete al INE o búscate otra cosa porque hay si hay un riesgo ya de por sí trabajando ya casi metida en madrid tengo mucho más riesgo al final lo vamos a coger todos pero claro luego hay trabajos que te dan unos más riesgos que otro, claro hombre está claro que los trabajos desde casa eso no dan ningún riesgo o mucho menos podemos también hablar de, de, de los trabajos desde casa vale pero vamos que yo el debate lo tenéis abierto vale. podéis intervenir como queráis líneas por cierto los que estáis viendo el vídeo ahora mismo ponerle un like si os gusta y los que lo veis luego también por fin y poner en los comentarios vuestra opinión también vale y en el chat también Venga, ¿quién quiere intervenir ahora? he adoptado muchas medidas debido al cuidado de los niños. Les, hecha, les he dicho a los padres de Loica: que es cuando me traigan los niños, pues vienen ya aseados todos. Cuando lo vayan a recoger, no se vengan directamente a su trabajo a recogerlos, vayan a su casa, se cambian de ropa, se asean muy bien y venir lo recogen. Yo no creo que vayan a poner en juego la vida de los niños. Si y cinco niños más, por ni a ellos, ellos están muy conscientes y yo acá lo como... Cuando yo tienen tiempo libre yo les hago yo llamar, les comento a los con mis papás y así se trata y yo trato también pues lo máximo posible no que no pase de algo mayores. ¿eh? Yo, yo tu ejemplo yo me encanta Milton de verdad ¿eh? o sea yo creo vamos una maravilla lo que has hecho y efectivamente has dicho una gran verdad no creo que los padres vayan a poner en riesgo a sus, a sus niños total y yo y yo puedo haber cogido más niños pero también ya sería mucho más padre, ya sería más niños y la verdad yo soy solo y no no me daría para tener tantos niños acá, o pues también por obligación y por, claro. por lógica. Lo que Eso lo que está pues claro es que, es que se puede Exacto, mito. No, no, sí si sí un 10, eh. Pero eh, pero que se puede trabajar de muchas más cosas, yo lo repito, pues los de Amazon Flex están buscando siempre gente para repartir paquetes. Lo único malo hay que hay que tener un medio de transporte, un coche o algo. ¿Vale? Eso también tiene un riesgo, claro, pero. Eh, Mira, los supermercados aquí... y celadores, vamos, en, en Ifema estaban buscando ayer 50 celadores, 50, urgentemente. Celador, Mira, que es este un... pueblo Aquí ¿sí? en ese pueblo, un muchacho venezolano, una bicicleta, sabe cómo se gana la vida. Aquí también hay muchas muchas personas ya avanzada, cobra un eurito por hacerle el mandado a la tienda. Ah, muy buena idea, Milton, muy buena el idea. Exactamente, la para la hacerle la compra a personas mayores, y hacer el mandado a la tienda, tú lo has dicho. Cobra un erito, pues por eso quería, este debate lo, lo habéis de elegido. Hora. Genial, genial. Venga, más ideas, ¿quién quiere hablar? Que le pongo, venga, que tengo que avisar a los grupos y no ha avisado. ¿Quién quiere más aportar bueno, ideas? Que yo pienso que, Luis, que pienso que al final trabajar, tenemos que trabajar todos, pero que al final no nos libramos ninguno de esto. El 80%, pues es que estamos todos en riesgo. Y no se puede quedar el país parado. La gente sigue trabajando porque hay que seguir viviendo. O sea, es así, ¿no? Hay que mentalizarse. Así es. Así es. No, si la cuestión es lo que os decía ayer en los otros vídeos que estamos haciendo, esto lo hacemos todos los días, ¿vale? Prilines, todos los días estamos en vivo. Escucha Susana que lo que hablábamos de, de la cuestión es contagiarte suavemente. No darte un beso con un contagiado, porque entonces la carga viral es brutal, pero si te contagia eso, yo he leído por ahí que en 3-4 meses vamos a lo vamos a haber pasado todos. El tema es un poco y lo pasando sí. poco a poco. Y yo pasa, me lo creo y es así, y es así. Y pasarlo sin síntomas, que la clave para pasarlo sin síntomas Insisto, no somos médicos, ¿eh? pero según lo que yo he visto, la clave para pasar los síntomas es que la carga viral que te metan que sea lo mínimo posible. Pero vamos, que imparables, Luis. Venga, ¿quién, quién, venga, Oscar, venga, me encanta, ahí está, oye, venga. Ahí, Oscar, venga, todo tuyo. Lo peor que de pasarla sin síntomas, pasarla sin cinco, sin 5 céntimos. Sin ah, sin pues aceptado. por eso, pues es muy buena, muy buena observación, sí, sí. Si pasar las cinco céntimos es lo peor, efectivamente. Entonces, vosotros habéis pedido que habláramos de cómo ganar dinero en estos momentos. Pues la idea de Milton es muy buena. Más ideas que tengáis. Alguien decía por ahí lo del trabajo online. Creo que era Claudia o alguien que lo quiera decir, que se active el vídeo y directamente puede ponerse a hablar. Prilines. No, las clases está? online. De, de todo, de idiomas. De, pues de manualidades, de no sé, claro. Ahora mismo, mira, aquí estamos haciendo una reunión, pero esto podría ser una clase online de cualquier tema. Yo sería el profesor y vosotros, los alumnos. Y aquí podríamos estar dando clases de inglés, clases de español. Que muchas veces lo he dicho porque todos vosotros sabéis el español perfectamente y hay muchas. Clases de español, clases de deporte, muchos monitores, mucha gente ahora se ha quedado sin poder hacer deporte y están en sus casas encerrados y muchos monitores deportivos o gente, muchos de vosotros seguro que sois deportistas y sabéis que dar clases no podéis tampoco, se podrían organizar online y tienes así a los alumnos. Como estamos aquí ahora en Zoom, ¡ala venga Juanito uno dos uno dos uno perfectamente y de y de todo lo que se os ocurra, ¿eh? Bueno, ayer a la tarde tuvimos. En, en los estudios. Venga, ¿quién habla? ¿Quién ha Ahí dicho? Es Marcelo, Marcelo de Argentina. Habla Marcelo, amigo. Ayer a la tarde tuvimos nuestra clase después que terminó el video, tuvimos nuestras clases de inglés con el amigo Oscar de Colombia. Por ejemplo, exactamente. Eso me diréis. Bueno, ¿y cómo les puedo me, me interesaría clase de inglés. Hay alguno que dé clases de inglés? Nuestro amigo sí, Oscar. Sí. Me encanta el inglés. Me encanta aprender inglés. Oscar da sí. clases de inglés, que yo ayer casi ni le deja hablar al pobre, porque como estábamos en vivo, luego yo os voy a dejar la tertulia abierta, ¿vale? Como hicimos ayer, idea muy buena vuestra, yo claro. la voy a dejar hasta que os canséis. Claro. Que, que eso, luego preguntaba a alguien cómo cobrar, cómo monetizar ese dinero, ¿no? Pues paypal eh, eh, podría ser una buena manera y luego hay plataformas para eso especializadas pero hemos hecho otros vídeos aquí con cristian de chile y con dora creo que era de argentina ellos eh, dan sus clases eh, de idiomas en los dos casos y, y creo que lo monetizan por paypal y por y no sé si por banco directamente, bueno, pero que eso se resolvería, ¿vale? Y luego está todo el tema de, de hacer artesanía. Clase de pilates. Clase de pilates estaría muy bien. Clase de pilates. De pilates es una gimnasia que te quita el estrés, la ansiedad, mueve los músculos, tal. Pues, pues es, ¿hay alguno que sea profesor de pilates? Pero bueno, que aquí, aquí lo que estamos haciendo es dando la idea para toda la audiencia. Por cierto, poner en los comentarios las ideas que tengáis vosotros, porque aquí hay que ponerse las pilas cuanto antes. No esperemos a que pase esto y luego empezar a pensar qué vamos a hacer ahora. Yo y me pondría de... las pilas desde ya, desde ya. Luis, no no, no. Lo han mencionado sí. limpieza. No, no la hemos mencionado. ¿Quién lo está diciendo? No la hemos mencionado. Raimundo Jalapa. Pues Raimundo efectivamente, sí. tienes toda la razón del mundo, amigo. Espera, que te pongo. Sí. Cuéntanoslo, venga, amigo, te. Ahí estás. Mira, yo actualmente estoy en Estados Unidos y de hecho me quedé sin trabajo en enero, pero trabajo, trabajaba en negocios, pero me salió una oportunidad de, de limpieza. Yo ahorita estoy limpiando el centro de emergencias de Salt Lake City en Utah y aquí uno de los, el principal trabajo es desinfectar. De hecho, yo no limpio en cuestión de, de que todo quede bonito, simplemente estoy desinfectando todas las tapas de las puertas, cualquier cosa que ellos estén tocando, o sea, todos los bomberos y el sheriff y todas las personas aquí. Y estoy saque y saque toda la basura. Entonces, ahorita hay demanda de esto ya que hay muchas oficinas gubernamentales, las cuales no paran porque pueden parar muchas cosas, pero aquí si hay un accidente, los bomberos están. Nosotros el miércoles pasado tuvimos un terremoto de 5.7, entonces aquí fue un espectáculo. Entonces Tienes que estar desinfectando aquí cada rato, entonces esa es una muy buena opción. Eh, yo lo tomé, yo estaba ganando muchísimo más, pero ahorita hay un gran desempleo en Estados Unidos, entonces lo tomamos para seguir una, para seguir eh, eh, capitalizándonos. Esa es una opción. Y la segunda es que yo tengo un negocio en línea, yo vendo online en eBay, tengo una tienda. Y muchas personas desconocen cómo está en España, en otros países. un poquito que ese tema nos estaba quedando un poquito cojo. Cuéntanos, o sea, y genial lo que estás haciendo, ¿eh? Otro 10 te pongo para ti. O sea, esto demuestra que se trabaja y seguro que no que, que lo pagan bien. Porque claro, también tiene su riesgo pero si no se protege. Pero ya que has... Bueno, <ríe> está haciendo el así y eso, pero vale. Escucha, pero ya que lo has mencionado, cuéntales un poco a toda la audiencia que estamos en vivo, también en YouTube, cómo es, hace, cómo... cómo en cuatro clases rápidas, ¿cómo hacerles una tienda online? Cada uno de ellos, ¿cómo podrían hacer ya que tú la tienes? Para alguien que quisiera sí. vender online. Eh, sí, tienen que sacar PayPal, esa es una de las opciones ya que es un pago seguro. Eh, la otra opción es seguir todas las reglas de, de, de eBay para abrir una tienda. Primero empiecen subiendo cosas, ¿no? O sea, de 1 a 50. A partir de 50 artículos que tienen ustedes, ya les conviene pagar la tarifa. De, de tienda, donde ya eBay les cobran un, un dinero, les está cobrando un dinero y entonces ya les deja subir más artículos con ciertas promociones. Eh, lo que les puedo aconsejar para que lo hagan en línea, porque ahorita es muy difícil estar yendo a, a comprar cosas, es también busquen quién vende lotes de, o sea, eh, no sé, una una caja con 50 artículos, con 100 artículos, con un precio que te la envían compran y ustedes revendan. Si lo dudo, pero si tienen algunos artículos de, de, de buena calidad y usados, también subanlos, ahorita, ahorita es el momento de sacar dinero y capitalizarse, ya después volverán a comprarse algo, si tienen dos computadoras, vendan una, o sea, suban cosas así, y simplemente que se esté moviendo el dinero, esto, esto va a pasar. Genial, pero, genial. Sí, sí, y además ahora como hay mucha gente en casa aburrida, muchos se meten a eBay, a ver qué compro, a ver a internet. Sí. Hay, hay una opción también que es Amazon, hey, tú, tú, tú que estás allí, hecho a mano Amazon, en inglés. ¿Cómo se sí, es? dice? Amazon está muy bien, pero... Oh, FBA? FBA? Sí, aquí es como Handmade, hecho a mano. Amazon Handmade no, le okay. llaman. Amazon, mira, Amazon está bien, pero no lo recomendaría ahorita para personas que apenas van entrando. La diferencia es que eBay el dinero está inmediato y Amazon tiene un proceso. Ahorita yo también tengo, yo tengo una tienda en eBay. Perdón, en Amazon, pero Amazon se puso lento ya que solamente dejan eh, enviar artículos de primera necesidad por la carga que tienen. por ejemplo, tenía tenía yo ya listo para subir 12 zapatos que cuestan 100 dólares cada uno y me dijeron espérate tantito entonces o sea todo eso está detenido entonces Amazon está bien para vender pero ahorita no sería el momento pero no no en esta estos momentos que es el objeto del vídeo es en este momento para ganar no, la idea para ganar ahorita el, la mejor opción sería un eBay eh, no sé si allá hay eh, creo que se llama Mercari eh, hay hay otros hay otras páginas pero sí eh, eBay es lo más confiable y es lo más rápido y hay que pues enviar las cosas rápido tener buen rating ahí para que la gente te siga comprando y un consejo que les puedo dar a la gente que va empezando es que como van empezando van a tener cero en ¿cómo se llama? en su rating o sea la gente sí no sabe de la puntuación que te da la, los clientes verdad es correcto entonces lo mejor que pueden hacer es ustedes también compren cositas compren una cosita barata y esa persona que les compra les va a poner, oh, eh, pagó rápido y entrega. Entonces, pum, ahí tienen un puntito, dos puntitos. Entonces, esa es una maña también para que sus puntos vayan subiendo. Porque si tienen ahí 50 y nadie les está comprando porque su puntuación tiene cero, les conviene comprar, comprar unos 20 artículos muy económicos y van a tener a la larga a lo mejor 10, eh, 10 puntos. 20 puntos en un tiempo y eso es algo que la gente no sabe. Y ahorita mi, mi tienda, por ejemplo, tiene más de 600 puntos y top-show rate O sea, yo soy de super confianza. Entonces, pero también lo mismo, compro y vendo ahí en eBay, pero lo más importante, cuando veo que está lento, compro cositas y todo lo trato de comprar con eBay para que también me lleguen los ratings. Pues súper valiosa, súper valiosa la información que nos acabas de transmitir. Te lo agradezco en nombre de todo. De, todo, de toda la audiencia que lo, que lo escucho, lo escuchará luego, porque es muy importante esta información. Luis, ¿Cómo se llama en... uh, Raimundo Jalapa? Ah. Muchísimas <risa> gracias Raimundo, de verdad, eh, por tu aportación. No no, y... no, no, no. Muchísimas gracias a ustedes, que, ¿cómo se llama? que todos somos migrantes y tenemos alguna ilusión de algo mejor. Yo estaba viendo lo de una maestría en España, pero todo se va a posponer. Sí, pero tú lo has dicho, se va a posponer, pero pero volverá. Exacto, y ahora es pero cuestión volverá. de sobrevivir ahora, claro. Sí, es, es, es, y eso también que les quede a muchas personas, espero que les quede claro, ahorita la idea es eso, es más supervivencia. Por ejemplo, yo yo trabajaba para una empresa, mi oficina, computadora, corbata, y he sido gerente aquí, y ahorita es, hay desempleo, es lo que está pasando, muchas gente se están eh, están viendo qué hacer otros la verdad le tienen miedo a, a buscar las pequeñas opciones eh, no hay que tener miedo hay que agarrar lo que sea el, el, la cuestión es no descapitalizarse tener un ingreso un ingresos con seguridad por eso hay que saber qué tipo de cosas agarrar aquí algo que hago yo un ejemplo yo soy de limpieza no estoy ahorita desinfectando todo eso un gimnasio no es eso pues, un gimnasio todo, tiene... todo el edificio. yo salgo yo, no, este, este es el gimnasio de los bomberos. Ah. Tienen su propio gimnasio aquí, pero no, la estación de. Sí, o sí. Sea, este, aquí, aquí es donde, cuando todo, todo pasa, aquí es donde se ven a reunir y dan las decisiones de, de qué va a hacer si hay un fuego. Ahorita aquí hubo el terremoto, ahorita con el coronavirus, que tenemos 259 infectados. O sea, todo lo veo aquí. Es lo, es lo único bueno que tengo, que veo todo lo que está pasando. <risa> lo ves en este, tiempo, este, tiempo real. En este, tiempo real. En tiempo real. Yo ya sabía cuando iban a evacuar si la ciudad que. Donde estuvo el terremoto, yo sabía una hora antes, ya, ya le estaba <risa> Tú ya sabías aquí hay que irse. Exacto. Sí, aquí hay que irse. Pero, pero, por ejemplo, algo que yo hago, ¿no? O sea, sin, sin tratar de exagerar y sin tratar de tener miedo, simplemente porque tengo familia, tengo mis niñas y todo y ellos están en la casa. Yo, yo termino, o sea, tengo trabajo, eh, llego a la casa, lo primero que hago yo es: tengo el iPhone, me desfecto los zapatos y realmente así, o sea, me voy directo a la lavadora. Ahí me desnudo completamente, aviento todo y toda mi ropa, es esto que traigo, toda la ropa que traigo diario la estoy lavando y de ahí lo que hago primeramente es me meto a bañar y hasta que me meto a bañar ya saludo bien a mi familia. O sea, son detallitos, pues simplemente por, o sea, por si algo queda, quiero pensar que no, pero me estoy, yeah. siempre ando con mis guantes, o sea, la empresa, o sea, mi trabajo es desinfectado, algunos de los bomberos me dicen que pueden comer de mis manos ahorita. Son las manos más, son las muy, manos bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero sí, ese es un consejo que les pudiera dar a los que están saliendo. Pues simplemente lleguen, pérense, o sea, vayan y dejen todo a la lavadora, directo, si tienes la oportunidad. Y después de eso, vayan. Algo que me aconsejaron aquí ellos, y se me hizo inteligente, y con cuestión es que yo llego a la casa. Por ejemplo, antes de lavarme la boca, de hecho, yo no me lavo la boca primero. Lo que hago es agarro un enjuague bucal, me hago garros o sea, hago, o sea, me limpio la boca con el enjuague y ya después toco mi, mi, mi cepillo de dientes para uh -huh. no tocar mi cepillo de dientes primero. Muy, no muy buen, muy nada. buen tip. Nunca lo habría pensado. Muy bien, muy bien, muy buen, muy buen sí, tip. Sí, detallito. Yo tampoco, pero ahí tengo mis dos enjuagues bucales. Llego enjuague bucal. Termino y de ahí ya me lavo la boca cuando me quiero sanicitar. A partir de ahora lo voy a hacer como tú, porque yo lo hacía al revés: primero los dientes y luego en el juego de bucar. Ahora, efectivamente. Sí, no, es, es, sí es, es lo mismo por la cuestión. Igual cuando alguien se enferma, aquí te aconsejan: Oye, si te enfermaste eh, de una gripa o de algo, tira tu cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque con eso mismo te estás agarrando todo. Claro. Entonces, por eso se me vino ahí: o sea, estamos ahí, estamos platicando y no, pues yo hago esto. Oye, tiene mucha razón. Pues, desinfectate primero. Y luego te lavas la boca, sí. porque muchas cosas te quedan en el sentido de dientes. También. Sí, sí, sí, totalmente muy bien. No, no, no, vamos, ni se me habría ocurrido, por eso es importante to todo esto. Pues muchísimas gracias por la aportación. Muchísimas gracias. Estamos todos los días aquí. ¿eh? Cuando te quieras conectar, ah. <risa> todos los días, los días. Ya tengo un año siguiéndolo. Ya, ya estaba yo pensando aquí, estaba viendo lo de una maestría de donde me salía más barato. Y, y también es por genial pues, pues pues muchas gracias por haber participado todo el que quiera participar que están preguntando ahora mismo en, en el chat. Tenerle. Que tengan buen día. un abrazo amigo M muchas gracias gracias PrILINES, vamos a acabar ya el vídeo estáis preguntando pero ahora os dejo aquí en la tertulia de zoom eh. os dejo hasta que hasta que vosotros queráis hasta que quede el último escucha PrILINES, que vamos a finalizar el vídeo que estáis preguntando que cómo entra en la sala de zoom debajo del vídeo está el enlace vale con el código de reunión además el código de reunión siempre es el mismo para que si veis este vídeo en el futuro pues podéis entrar también todos nos reunimos todos los días a las 21 horas hora de madre yo creo que ha quedado claro el enfoque cómo se puede ganar dinero en estos momentos vale teniendo las debidas precauciones vamos habéis visto ejemplos muy variados vale Prilines, que muchas gracias a todos los que lo habéis estado en el vivo eh, ponerle un like por favor muchas gracias a los que veis luego el vídeo ponerle otro like por favor si os ha gustado y suscribiros y un favor decíselo cada uno a gente que conozcáis a la que le va a ayudar también vale estamos todos los días en vivo por eso es importante que os suscribáis con la campanita y los que lo veis luego poner en los comentarios las ideas que a vosotros os ocurran vale muchas gracias y hasta el próximo vídeo que será mañana vale sobre esta hora muchas gracias amigos chao chao chao